Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. ¿Qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a boxear. Y respecto a los codos, estos nunca deben de estar abiertos. No debes de estar de esta forma, sino más bien siempre pegados al cuerpo. Tampoco levantes la cabeza, como lo están viendo en imagen. Lo correcto es que durante una pelea o durante un entrenamiento mantengas la barbilla apuntando hacia el pecho. Nunca bajes la guardia porque incluso cuando te estés tomando un respiro, por la misma razón porque en cualquier momento te pueden sorprender. ¿Cómo vamos a aprender a lanzar golpes? Vas a dar un paso o dos y lanzas el jab. Conforme vayas dominando esto, entonces... Darás un paso adelante y al mismo tiempo lanzarás el jab. En otra serie vas a lanzar el cross. Das un paso y lanzas el cross. Y luego las dos cosas al mismo tiempo. Das el paso mientras lanzas el cross. Y luego en otra serie también vas a lanzar los dos juntos, el 1-2. En otro momento de este entrenamiento vas a aprender a usar el bending, siempre flexionando las rodillas y sin aventar la cabeza al frente de tu oponente, no debes sobrepasar esta línea imaginaria que hay con tu rodilla, sino hacer la flexión hacia adelante y hacia afuera. Entonces vas a caminar y hacer la flexión, o bending en inglés, siempre dejando las manos arriba, obviamente no debes perder la forma de la guardia adelantada, es decir que no te tienes que enconchar, sino mantener las manos en su posición. Respecto a la cabeza, la barbilla apunta hacia el pecho para proteger la mandíbula. De un lado lo haces con el hombro y del otro lado con la mano. Y la vista va enfrente y así deben estar todo el tiempo. Los hombros los tienes que levantar y acostumbrarte a relajarlos, a tenerlos sueltos para no perder velocidad al lanzar los golpes y también en esta posición tienes que apretar el abdomen. También debes aprender a respirar, cada esfuerzo significa una exhalación, o sea cada que te muevas, aunque sean movimientos cortos tienes que exhalar y cuando golpees haz exhalaciones largas. E inmediatamente después de la exhalación viene la recuperación, que también son recuperaciones cortas o recuperaciones profundas, con esto poco a poco vas a ganar resistencia y experiencia para respirar que también se necesita experiencia en eso en este deporte. Y quizá lo más importante. Desde el principio debes saber que ningún golpe se queda quieto en el aire como si estuvieras posando para una foto. Los golpes llevan como un resorte natural que van a llegar con potencia al punto que quieres pegar y regresan con velocidad a la posición de guardia. ese es un principio básico muy importante para tener un boxeo tanto ofensivo como defensivo.